Bueno chavales, esto es un nuevo unboxing que vamos a hacer en directo de Twitch, ¿vale? Este es mi caja del micro, habéis visto en la miniatura seguramente y en el título que micro es Para mí, seguramente sea el mejor micro económico de 50 euros, ¿vale? Es el mejor micro a ese precio, así que yo se los recomiendo muchísimo. El link estará en la descripción por si les interesa, con un descuentazo increíble. Y os lo dejo a 36 euros, creo que está ahora mismo. Así que nada, se lo compran por ahí, ¿vale? Para que no sea el micro? He pensado que como no sea el micro, me aporta el culo. el paquete chicos y ahí está, se vienen con paquetes de burbuja obviamente, no explotan porque todavía hay un objeto dentro, pero bueno aquí está el micro que bueno tiene muy buena pinta la verdad, muy buena pinta y luego vamos a hacer una comparación de los micros, este micro se va a ir, no sé dónde voy a poner este micro de aquí que se escucha bastante bien pero prefiero este el problema está en el brazo Que no sé si me va a servir este brazo Pero bueno Vamos a abrir la caja poco a poco Muy buena pintita La bolsita De burbuja Ahí está Vale, pues ese es el micro ahora mismo Vale Ahí está. Y eh, bueno, pues aquí están las características Vale Un par de ellas eh, Aquí atrás hay más Tiene RGB el micro 5 voltios, USB un direccional, micrófono, tal, bla, bla, bla. Vale, este bueno, tiene un sensor que ahora lo vais a ver, es brutal. Ah, pues era así. Vamos, a ver, aquí está, chicos. Aquí está. Uf, con esponjitas. La caja, así aquí está el micro, ¿vale? Aquí mismo. Tenemos la caja por aquí. Y espero que les guste esto, porque va a ser muy guay. Aquí está un par de... Esta no sé lo que es, la verdad. Bueno, esto, para quien lo quiera poner. Vale, ahí está. Aquí están las instrucciones, ¿vale? Yo ya me imagino que sé cómo son, porque todos los micros son iguales, creo yo. Y ahí está, ¿vale? Las instrucciones aquí... Uf, bueno, no, no, no, no, espérate, que hay que, hay que ordenarlas. Con el brazo y todo A ver, yo el brazo Le voy a intentar poner el que tengo No quiero ponerle ese Pero bueno, vamos a probar Uff, qué coñazo, eh por si acaso. Vale, los voy a guardar por aquí Dice que te recomiendan eh, Estar a esta altura Más o menos en el micro Obviamente yo me la quiero pegar a la boca Porque es lo mejor que puedes hacer Y puedes regular el volumen, ¿vale? Aquí está con lo del sensor Uy Aquí está lo del sensor que yo digo Que arriba si tocáis el botón se apaga la luz y el micro Y lo podéis silenciar tan solo con un toquecito Y eso es lo mejor que hay Porque en este caso este micro no lo tiene Esto fuera Y aquí está la cajita del micro Que el micro, madre mía, vaya pepino Tenemos el cable Fifine, ¿vale? El cablecito para el micro Que por cierto, este cable creo que me sirve hasta para el cargador del móvil Pero bueno, aquí está Aquí está lo que me interesa Uf. ¡Qué pepinaco! Es muchísimo más grande que el mío, tío Mira arriba, a la derecha Va a estar así Es mucho mejor, o sea Me voy a acostumbrar bastante bien Qué feliz Está Está muy feliz la... Ahí está, ¿vale? Y bueno, vamos a ponerlo aquí Y aquí está el trípode Pues ese lo quiero poner de momento no vamos a hacer una comparativa vale este es el micro nuevo vale este es el micro nuevo con el micro viejo vale vamos a ver vamos a poner el micro viejo ahora ahora sí se me escucha igual gente o sea se nota mucho la diferencia este es el micro antiguo vale que estoy cogiendo ahora vamos a pasar al nuevo pisa, a ver ahora se, amor, puedes... se nota mucho la diferencia pero cállate que estoy haciendo un botching. Es que, mirad, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo Micro antiguo, hola, este es el micro antiguo, espero que se escuche bien Micro de ahora, se me escucha mucho mejor, ¿verdad? Vale, pues eso, eh, me encanta, vamos a dejar este micro mientras Este es mejor, ¿no? Tiene que notarse que es mejor Bueno, pues chavales, este es el micro nuevo que nos vamos a pues, crear esto. Yo, oye, esto le da un, un ambiente, ¿eh? un buen ambiente. 9 de 10 para este micro, en mi opinión. En la descripción está la descarga para comprarlos. Así que nada, os dejo un descuentazo y espero que les guste. Hasta la próxima, chao.